Ya hemos llegado a la unidad 2. En esta unidad vamos a trabajar las competencias y habilidades que tenemos que tener para ser personas voluntarias. La buena noticia es que todas estas habilidades y competencias se pueden mejorar. Por eso, en esta unidad vamos a intentar trabajar a través de la plataforma distintas herramientas que nos van a permitir mejorar estas habilidades, destrezas, competencias. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que estas habilidades no solo nos van a servir para ser mejores voluntarios, sino que las podemos llevar a nuestra vida personal y profesional. Además de todo el tema de competencias y destrezas, vamos a tener que conocer el marco legal sobre el que se dibuja toda nuestra experiencia como voluntarios. Ese marco legal lo vamos a analizar desde la perspectiva de los derechos y obligaciones que tenemos como personas voluntarias. No nos podemos olvidar del código ético que tenemos que practicar cuando somos voluntarios, con la entidad pero también con las personas que van a recibir nuestra acción voluntaria.